Buongiorno cari amigo, la Paula, el Giorno de <ríe> hoy eh, Que bello ser bambini, guarda No se preocupa uno de pagar el boleta, de pagar a tranquilo, Tranquil de expender guarda Solamente se dorme, se manja y se yoga cuánto borre y tornar a ser bambino Pero, Ok, el Giorno de hoy, cosa faccio Cuatro, los mejores ejercicios para elaborar el tricipite. Puesto se estos ejercicios los podéis llevar a casa cuando no rushate a andar en palestra. Esto lo puede hacer la señora Teresa, Marco, Claudia, tutti. Mira comando, yo respondo tutti comentarios de, de tutti mis videos. Mira comando, ahora vamos a, a iniciar. Iniciamos, iniciamos, iniciamos nuestro tricipite. Aunque la gente me escribe, Pablo, guarda, tengo el tricipite y muy mole, ¿cierto? Se puede diventar el, eh, un poquito mole, puede ser por la età o aunque la mancanza de ejercicio de entrenamiento mira el comando hoy vamos hoy va hoy facho cuatro ejercicios que tú no puedes hacer a casa ok inicio el caballito el caballito me piace me piace ok perfecto perfecto ok vamos a iniciar con esta postura va ¿vale? esta postura va dos pies de tierra, las dos manos las dos manos van más abiertas que la, que la espalda no más que la espalda ahora siempre detrás peto avante, peto avante, oh. ¿qué cosa facho? comprimo mi abdomen, respiro profundo, brazo un poquito indietro, vamos a iniciar nuestro primo ejercicio, podemos colocar aunque el talón así, guarda, punta en pie, así, indietro, torno solamente, indietro, torno, vamos a hacerlo 10 y va bene? 1, 2, concéntrate, 3, 4, 5 9, y mira en dietro, siente el ejercicio, en 10, perfecto, perfecto. Eh, yo lo voy a repetir 2 volte. tu tú acá lo paies 3 volte, son ejercicios prácticos fáciles de fare, ¿no? no es complicado así, porque la gente me dice, ah Pablo, algunos ejercicios son así, tropo difíciles. No, no, no, no, no, cueste. Tú lo puedes hacer. <ríe> ok vamos, nuevamente, nuevamente, nuevamente. <ríe> Brazo siempre en dietro, guarda, ¿no? pesto pecho pesto pecho abante, metido en dietro, como si me a trayar y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 80, te respira profundo, el último, oiga, 60, se ya empieza un poquino a sentir un poquito la fatiga, pero es normal es que cuando se está iniciando una actividad, ¿sí? se sienta un poquito la fatiga, se sienta que estamos laburando, ¿no? Porque Estamos haciendo un ejercicio, el otro yo, no es eh, Pablo, me duele la testa. Come más la testa? Debe de doler el ejercicio que habíamos elaborado. Ok, vamos a, a vamos a cambiar de ejercicio. Guarda, siempre en punta de pie. Manos siempre en dietro. eso ¿qué voy a hacer? Salgo. Y echando nuevamente. Uno. Arriba. En Abajo, italiano y payolo. Tres. Cuatro. Cinco. Dietro, dietro, 6 8 7 8 9, lento, lento, en 10 chicos. Ok, con eh, este ejercicio para iniciar lo habíamos hecho así, no eh, con, le, con el ginocchio cuidado. Además, lo repito nuevamente y voy a, a lanzar la gata directa, directo, cierto, porque es un grado de dificultad, pero tú para iniciar. Puedes hacer el primo paso, así eh, a medida que tu y fuerza, pasa de, de step de step, step, paso a paso. Ok, velo qua, nuevamente, el, seg el, el segundo, Guárdalo aquí, pecho adelante, avanti, aquí, y en dietro, velo, extiendo, uno, dos, tres, extiendo, directo, cuatro, cinco, 6 7 8 9 y 10 60 se 60 se empieza como a golpear con el 4 no? no ah, así me piace así me piace ay, ay ay ok tu riposa mira comando mira comando se debe iniciar piano piano o una playlist en la página me TMC, puede guardar principiante, moderato e intenso tú estás iniciando, inicia con moderato con moderato, no, principiante yo principiante, y tampoco dice, no yo principiante como que ya he superado ahora, paso, hay un paso, abre la nueva pinestra e inicia con moderato, mira comando ok, haz eso, siempre eh, nuestro próximo ejercicio, vamos a modificarlo, siempre le igualdad siempre del brazo guarda ok, salgo, salgo vamos a andar avante 1 2 3 4 5, en dietro 1 2 3 4 en 5, un último avante 1 2 3 en 1 2 3, este lo puede far a casa, te va a de del de baño te va al fino el soyordo del soyordo te va al fino la cuchilla así, ta ta ta, andando así este trichipiti se va fortaleciendo, tonificando diventando un poquito eh, corto. este pues, voy a repetir que no, que no quede tumbio, que Pablo con una sola vuelta, no yo también aunque yo me aleno con te un saludo muy especial a la gente que nos guarda desde México Colombia, Italia nuestra segunda casa, Esvícera, Germania, España, todo el mundo. Ok, vamos, iniciamos nuevamente, va, va. Su, su, su, camino. 1, 2, 3, en dietro. 1, 2, 3, avanti 1, 2, en 3. Tú puedes caminar y come voy. 1, 2, 3, importante utilizar la, la imán y que el glúteo no toque a tierra. 1, 2, 3, en dietro, 1, 2, 3. Se empieza un la fatiga. El ajo riposar, es drayar, es drayar. ¿no? Conmigo se riposa, se siente un poquito la fatiga de, de, del brazo, ¿no? Del tricipiti, ¿no? Estamos laborando aquí el tricipiti el músculo del la Dios. aquí A ciertas personas cuando così esto rimane cosico, bailando, ¿no? cual no, bueno, no es la idea. Debes de meterte en forma, solo con 8 5 minutos, todo a Ok, nuestro último ejercicio, este es muy importante, lo puede hacer el ginocchio. Puedes puede, puede colocar en una chugamano una cual cosa para que no te dé fastidio al ginocchio. Yo, como soy el parco de yoga hay un pavimento, muy chamo, cómodo, cómodo, cómodo, no fa male. Guarda el ejercicio que vamos a hacer, piego, piego, piego, postura, guarda, hacemos el 4, guarda el 4, o el cañolino guarda, guarda lo que vamos a hacer, piego, salgo, piego, piego, 2, guardo de frente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en 10 yo faccio 10 si tú sois fuerte puedes fare 20 <ríe> puede fare anche 3 4 lo importante pare. mira como anda ok poderte ver un poquito de agua cual cosa que te, que te viaje, no? hoy la hidratación y voy. ok vamos a finalizar en nuestro en nuestro, nuestra segunda serie segunda serie falto a la final de hoy los cuatro sí. mejores ejercicios que tú puedes hacer a casa para el trichiti. Sí. Mira comando. Ok, lo repito nuevamente. Va la postura. piego Uno. Una, una duración. oraciones. Due. Cuando de frente. Tres. Cuatro. Cinco. Lentamente, lentamente a tu mismo. El diez. Ah, como me piace, como me piace. Por el giorno de hoy Habíamos finalizado Gracias por hacer estos ejercicios de muchísimas. Sí, Yo me mando mi cabalino Me mando mi cabalino, guarda Vado el cabalino a pagarle boleta que me están Aspetando de eso, chao, mira comando Si ancora no te has inscrito a mi canal Inscríbete a eso, de cuore Pablo